Hola. Para que se muestren todos los plugins de un canal del Mixer al mismo tiempo en FL Studio, tan solo tienes que hacer clic con el botón derecho de tu ratón sobre el botón de activar y desactivar plugin. También puedes ocultar todo plugin de un canal de la misma forma. Gracias por la visita.